en medio de los problemas, confiando siempre en Jehová. Salmo 25. A ti, oh Jehová, adoro con toda mi alma. Dios mío, solo en ti confío. No dejes que sea yo avergonzado. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Ciertamente, Nadie que confía en ti será humillado. Serán avergonzados los que se deleitan en hacer lo malo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame a seguir tus pasos. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti confío todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu amor y misericordia porque son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por eso muestra y enseña el camino a los que están perdidos. Él guía a los humildes, para hacer lo que es correcto, y a los mansos, Enseña a ser lo bueno y lo justo. Todas las sendas de Jehová son amor, misericordia y verdad para los que guardan sus mandamientos. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona mi pecado porque es grande. Jehová guía a quien le obedece. Él enseña cómo debe vivir. Vivirá con prosperidad y su descendencia heredará la tierra. El Señor es amigo para los que le obedecen y a ellos hará conocer sus promesas. Mis ojos están siempre en Jehová, porque sólo Él me libra de todo peligro. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque estoy solo y angustiado. Mis problemas se vuelven cada día más grandes. Por favor, sálvame de esto que estoy viviendo. Mira mi aflicción y todo lo que estoy sufriendo. Perdona todos mis pecados y ten misericordia de mí. Mira cuántos enemigos tengo. Son muchos y cuánto odio tienen contra mí. Guarda mi alma y sálvame. No dejes que sea humillado. Tú eres el único que me protege. Mi integridad y mi honestidad me harán salir victorioso. Día y noche he puesto mi confianza en Ti. Sálvame, oh Dios. Ayúdame en todas mis angustias. Ayúdame de todas mis aflicciones y de todos mis problemas. A Ti, oh Jehová, Elevo esta mi oración A ti, oh Jehová Clamo por ayuda Tú eres mi guardador Mi ayudador Tú eres mi único socorro Mi único refugio A ti, oh Jehová Adoro con toda mi alma A ti es toda la gloria y la honra En ti, Dios de amor y misericordia Pongo toda mi fe, toda mi confianza. Reconozco, Señor, que tú eres el único Dios. No hay nadie más que tú. Dios mío, solo en ti confío. No hay nadie más en quien pueda resguardarme. No hay nadie más quien pueda ayudarme. Solo tú, Dios mío, eres el único que me protege y me ayuda en mis necesidades, en mis angustias, en mis aflicciones. Por eso vengo a ti, Señor, tú conoces todo de mí, nada te puedo ocultar. Jehová, tú eres mi luz y mi salvación, guíame por el camino correcto, por amor a tu nombre. Vuélveme el gozo de tu salvación, dame de tu amor, de tu paz. Te necesito, Dios, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia. Dios Todopoderoso, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti confío todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tu amor y misericordia para conmigo, y para con mi familia. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona mi pecado, porque es grande. Mis ojos siempre están en ti, oh Jehová, porque solo tú me libras de todo peligro. Una vez más clamo a ti,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 Y sálvame, Tú eres el único que puede ayudarme Mi integridad y mi honestidad hacia Ti Me harán salir victoriosos Día y noche he puesto mi confianza en Ti Dios, Tú eres bueno y misericordioso Gracias por estar conmigo Sé que me estás escuchando Sé que me estás ayudando en esta necesidad en esta enfermedad por la que estoy pasando. Ayúdame, Padre mío, papito mío, ayúdame. Sálvame, oh Dios, ayúdame de todas mis angustias, ayúdame de todas mis aflicciones y de todos mis problemas. Te lo pido, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes, y Señor de señores. Amén.